¡Hola, hola! Acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, Los Crímenes de Grindelwald, segunda película de la que hasta el momento es una trilogía de animales fantásticos y todo esto obviamente en la previa del estreno de Los Secretos de Dumbledore. Segunda película que en general a la gente no le gustó mucho, a mí no me había convencido del todo, la vi hace bastante, de hecho la había visto nada más cuando fue el de estreno en 2018 y hasta ese momento no la vi completa de nuevo, por ahí la enganché en partecitas y vi esas partecitas de nuevo pero no, no la había visto completa hasta hace poquito para poder grabar este episodio y la verdad eh, Sigo pensando que no es una muy buena película, pero realmente no me pareció mala como mucha gente menciona, de hecho me, me pareció bastante buena para lo que recordaba y para lo que mucha gente hablaba sobre esta película, así que, qué sé yo. Lo que sí, al momento de estar grabando esto, ya vi Los Secretos de Dumbledore y tengo el sentimiento de que ya se debería terminar todo esto de Animales Fantásticos siendo muy fanático, la verdad, de todo lo que está relacionado al mundo mágico, pero lamentablemente siento que ya está, eh, ya se debería terminar no sé qué es lo que van a hacer, ya voy a hablar sobre eso cuando en el próximo episodio me meta con los secretos de Dumbledore, pero eh, yo siento que a partir de esta segunda película ya empezó la caída y va a ser difícil levantar esto si es que piensan seguir para más películas. En específico, Los Crímenes de Grindelwald no es de mis películas favoritas en el mundo mágico de Harry Potter, de hecho en mi lista del mundo mágico la tengo como la que menos me gusta, no digo la peor porque ni siquiera está desaprobada, pero la que menos me gusta, aunque tiene sus cosas buenas, la verdad en eso me voy a ir metiendo. Es una película desordenada en cierto punto, lamentablemente, como que se quieren abordar muchos temas y no se puede porque es así, es complicado y Creo que lo hacen mal en un punto, esto mejora un poco para la tercera, pero hasta ahí. Eh, así que bueno, no voy a hablar mucho más sin spoilers, porque no da para hablar mucho más sin spoilers, y la verdad no voy a hacer episodios muy largos de estas dos películas, así que si no vieron la película vayan a verla, está en HBO Max, si ya la vieron, bueno, se pueden quedar sea como sea, esto sigue bajo su propia decisión. Esta segunda parte nos mete directamente en Grindelwald, de hecho, bueno por eso se llaman los crímenes de Grindelwald. Ya lo habíamos visto en el final de la primera, apareciendo justamente al final final, cambiando su forma de Colin Farrell a Johnny Depp, y ya acá lo vemos como Johnny Depp completamente de hecho está este cambio de aspecto nuevamente porque se hace pasar por uno de sus seguidores Que de hecho era uno de estos que trabajaba en el Ministerio de Magia Que de un momento para el otro se dio vuelta y se fue con Grindelwald Y bueno, tenemos toda esta escena del escape que dentro de las muy buenas escenas que tiene esta película Esta es una, o sea, empezar así la película ya te prometía bastante Después <risa> se cayó pero la verdad que esta escena es muy buena. Muy buena escena. Y, y creo que acá está uno de los puntos fuertes de la película. Que es el villano. Eh, lo tengo que decir, o sea, independientemente de lo que pasó con Johnny Depp. Eh, es un actorazo. Y su interpretación de Grindelwald a mí me encantó. Eh, la verdad, o sea, no lo puedo negar, al punto de que ya para la tercera tuve un problema importante con eso, pero bueno, ya voy a hablar de eso en el próximo episodio, pero acá la verdad que ya desde el principio, increíble, y el, el resto de la película, la verdad que está genial, está genial. Todo esto es el escape de Grindelwald, cuando lo estaban trasladando desde el Ministerio de Magia de Estados Unidos hasta otro lado no, no recuerdo bien a dónde y se escapa, bueno sale mal este traslado, se escapa Grindelwald y básicamente la película nos muestra de nuevo a Newt esta vez encontrarse con Dumbledore para poder detener a Grindelwald, porque Dumbledore no se puede meter en eso, que es algo de lo que después se profundiza y bueno, razón por la que Dumbledore no puede enfrentarse a Greenewald y necesita a Newt Scamander. Después, bueno, la película va teniendo eh, varias cositas como la relación entre Jacob y Queenie, que acá termina, lamentablemente, eh, y también la relación entre Newt y Tina, que, bueno, lo que pasa es que estoy grabando esto ya habiendo visto la tercera, entonces como que tengo el pensamiento en eso, y no tanto en esta película, pero me voy a centrar en esta película y la verdad que dentro de Los Crímenes de Grindelwald, la verdad que su historia me gustó, sinceramente. Igual no se besaron, no, no, no hubo beso, quedó ahí, me parece que... <risa> Con lo pesimista que estoy siendo con Fantastic Beast, creo que no vamos a tener beso entre Newt y Tina. Pero bueno, ojalá pase, porque la verdad es que es una linda pareja y, y me gustaría ver esa relación fuerte y que crezca y que, que sea una relación establecida. Cuestión, mucho más en la historia no pasa, tenemos básicamente a Grindelwald juntando a sus fuerzas, a sus seguidores, a sus adeptos. A la gente que está de su lado. En esta posición política. Es una película muy política. La tercera también. O sea, son películas muy enfocadas en este aspecto de los ideales de seguir a un líder. De lo que los líderes van plasmando en la sociedad. En este caso, magos y brujas. Pero a, a mí personalmente. Personalmente mi opinión me gusta esto y yo creo que no sé si ponerlo como un punto fuerte de la película pero es algo que a mí me funcionó en esta película y en la tercera en esta me funcionó bastante yo creo que es algo de lo que me gustó en los crímenes de Grindelwald y se ve bastante porque se tiene que ver digamos que es una cuestión de hecho hay como un acto en el que Grindelwald eh, habla con eh, muchas personas para que se unan y para que vayan transmitiendo el mensaje de lo que él quiere. Que, a ver... Eh, es algo malo, ¿sí? Porque básicamente lo que quiere es exterminar a los muggles. No sé si exterminar, no sé si específicamente en algún momento lo dice como... Bueno, los voy a matar a todos. Pero sí eh, liberar al mundo mágico. Porque el mundo mágico vive oculto, entonces es lo que quiere hacer básicamente... Nosotros merecemos estar a la vista de todos. Merecemos dominar el mundo, básicamente, y no estar oculto de los magos que son inferiores a nosotros, básicamente. Eh, o sea, es un punto de vista bastante horrible, sí, pero un poco va atado a esto de eh, las ideas radicales en un líder. ¿Sí? Que es algo que toqué un poquito en mi reseña de The Batman con el acertijo Y es algo que se repite acá, esto de personas siguiendo un líder nefasto Pero siguiéndolo porque ciertas convicciones son las que los alientan a seguir a ese líder Y eso me parece bastante interesante, yo lo tengo de nuevo como algo que me gustó de esta película, la verdad entre las cosas negativas de los crímenes de Grindelwald, ya algo que había comentado en el episodio anterior, con la primera película, que no pasaba en la primera película justamente, pero que a partir de acá empieza a pasar, y es el tema de los animales fantásticos. La película se sigue llamando Animales Fantásticos, porque se tiene que llamar así, básicamente, y después la agregan, digamos, un poco más al título... Para especificar de lo que va a ir la película. Pero ya acá no hay animales fantásticos, la verdad. Eh, la primera jugaba muy bien con esto de combinar las dos historias. La de Newt y sus animales fantásticos. Y el temita de Grindelwald, eh, Makusa y todo el tema de que no se exponga a la comunidad mágica y todo eso. Pero ya acá, es como que los animales no pinchan ni cortan, ¿eh? están de fondo, no aparecen, prácticamente nada, de hecho, uno de los que aparece es un augury, que no sé si lo mencioné bien, pero bueno, es como un pájaro con ojos saltones, medio raro, que lo ve a Jacob en un momento y, y literalmente aparece de fondo. Literalmente. Ven la escena y aparece de fondo porque Jacob se da vuelta y lo ve. Y esa es su aparición. Y así con muchos, ¿no? El tema es que... Bueno, la primera pasaba cuando... Jacob entra a esta maleta... Mágica de... De Newt y vemos a varios de fondo. Pero también teníamos... A los demás que eran los que se habían escapado. Incluso al Thunderbird. Que... Eh, terminaban siendo como más protagonistas. Si se quiere. Acá, directamente... Están los que aparecen de fondo. Porque la verdad, Pickett, el Boat Truckle, y Teddy, el Nifler, escarbato, como se lo menciona en los subtítulos, ya prácticamente son como protagonistas. O sea, yo no los contaría como animales fantásticos, más allá de que lo son, porque ya son recurrentes. O sea, están, digamos, incluso para la última película. Tienen póster individuales cada uno. Entonces eh, no tienen como ese lugar ya de Animales Fantásticos. Y el resto de los animales aparecen muy poco. Eh, mencionaba este Augury. El Bogart, que bueno, ya lo conocíamos de las películas de Harry Potter. Pero acá eh, tiene su aparición. Igual me cuesta creer que sea un animal. Eh, pero bueno está catalogado como un animal, está el chupacabra, que la verdad no, no, no sabía que era el chupacabra, o sea, en la película aparece y era un bicho más, pero buscando en internet eh, es el chupacabra, que es el que está con Grindelwald en la primera escena, la del escape, eh, así que nada, eh, interesante, de hecho... Tiene desaparición y después nunca más lo vemos. De hecho, Grindelwald lo desecha al chupacabra, así que <ríe> chau chupacabra. El kelpi, que es esta especie de serpiente, medio dragón, que eh, nada. De hecho, es el único animal a quien no le habían dado de comer. Entonces, Newt cuando llega, se encarga él de alimentarlo. Eh, había mordido al asistente de Newt, que ahora no recuerdo el nombre. Bunty, Bunty el asistente de, de Newt. Están los Matagot, que son esta especie de gatos con ojos celestes bastante eh, terroríficos. Igual en la película mencionan, no hacen nada a menos de que los ataques, y antes de que se haga... Público ese conocimiento de vital importancia, los atacan, pero bueno, porque era algo funcional la, la trama y que necesitábamos para que se arme bardo porque tranquilamente podrían haber hecho otra cosa, igual no había muchas cosas para hacer, era eso y empezar a escapar, que de hecho bueno, desembocó en una de las mejores escenas de la película, así que muy bien, aparecen los Thirst Trolls, me parece que lo dije muy mal, pero bueno, que son esta especie de dragones mmm, con mezcla de caballos, bueno no son dragones, son más caballos, alados que tiran del carruaje que transporta a Grindelwald y son los mismos que habíamos visto en la saga de Harry Potter que podía haber Luna. Que eran estos animales que solamente eran visibles ante las personas que habían presenciado la muerte. Nada, interesante, me gusta ese detalle de un animal que ya habíamos visto en las películas de Harry Potter. Y por último, mi favorito de la película, Lejos. Además de eh, los que siguieron en esta película que ya habíamos visto en la anterior, que eran el Boat y el Niffler. Hablo del Sugu esta criatura nativa de China que es genial, o sea, su diseño, eh, su protagonismo en la película, porque esto es importante, dentro de todos los que mencioné, sacando a El Botrockle y al Niffler, Pickett y Teddy, este animal, su es el que termina teniendo más protagonismo y es más funcional en la historia que el resto, es como que el resto están ahí de fondo, como si hubiera un perro en la calle y aparece de fondo. Pero no hacen nada más. Simplemente están ahí para justificar que es una película de animales fantásticos. El sub hace más. De hecho, tiene un momento en el que ayuda bastante. Hago el enlace directo. Justamente la escena que mencionaba hace poquito. La que están escapando del Ministerio de Magia. Luego de ser atacados por esta especie de bibliotecaria. Y los Matagot en la que están Newt, Tina y Lita, y bueno, o sea, termina ayudando bastante más, además de que es hermoso, es muy tierno cuando lo llaman con eh, el juguetito este para poder meterlo en la maleta, y además, eh, cómo lo abraza Newt, genial, lo, lo amo, por lejos mi favorito, pero bueno, hecha esta mención a los animales, terminan siendo poco importantes en, en la película, no tendría que ser, digamos, algo relevante, teniendo en cuenta de que la película va enfocada directamente a Grindelwald, pero es una película que se sigue llamando Animales Fantásticos. Es como que en la saga de Harry Potter no aparezca Harry Potter, o sea, un personaje secundario que está ahí de fondo. Y no, es el personaje principal. Entonces es como que, a ver, no estoy diciendo que dejen de lado la historia de Grindelwald, y todo lo que va alrededor de él y se enfoquen directamente a una película de Animales Fantásticos. No, para ver animales me voy a Animal Planet, pero a lo que voy es que deberían darle más protagonismo. comisionan la primera? Que eran más importantes en la trama. Es cierto que la primera tiene más enfoque en los animales, pero podrían darle digamos cierta importancia, no sé. Lo primero que se me ocurre es que en una potencial, futura batalla importante en las próximas películas, los animales estén en la batalla, por mencionarlo de alguna manera, ¿no? Y que no sean uno o dos, como ya son Pickett y Teddy. Que sean más, ¿sí? Que sean protagonistas importantes. Porque si no, es como que ya... El título de Animales Fantásticos, no tiene mucho sentido. Y la idea no es esa, la idea es que tenga sentido. Y bueno, me pueden decir, ah bueno, pero Nils Scamander está como protagonista y es el magizólogo y no me importa. O sea, no es un animal fantástico. Es fantástico pero no es un animal. Entonces, nada, esto lamentablemente es algo que lo siento como algo negativo en la película. También... La trama en general es muy desordenada, son muchas cosas que se quieren poner en juego Y siento que eso termina alterando el ritmo Es como que el ritmo de la película es lento, cuesta, cuesta Quisieron hacer muchas cosas, siento, y no se sé terminaron de enfocar muy bien en una Y terminó saliendo todo esto Algo bastante desordenado Y... No digo que la película sea aburrida Para nada La verdad que no, no me parece una película Aburrida Pero... qué sé yo Yo que siento que el ritmo es complicado Y... En parte Por ser una película Desordenada Creo que es la gran definición, es una película que no tiene un orden establecido entre todo lo que va mostrando y entre todo lo que tiene para ofrecernos, eh, mete muchas cosas, entonces, nada, eh, siento que es uno de los grandes puntos en contra en la película, creo que es el gran punto en contra de esta película, y por último, efectos, como mencioné con la primera, hay efectos visuales en esta película que son malos. Eh, no son muchos, pero los pocos son malos. Es como que, o sea, es una película grande. Es un tanque. Es una película que debería tener mucho presupuesto dedicado a esto. Y que salga mal, no sé, me genera duda. Duda al punto de... Como que no le metieron muchas ganas a, a estas cosas y no sé. O se enfocaron demasiado en los animales, que la verdad que en esa parte de los efectos visuales cumple muy bien. Y el resto, que son cositas menores, las dejaron de lado. Por ahí por ser cosas así, menores, sin importancia, las dejaron de lado y no es así. Hay que darle su importancia, así que bueno. Pero también, lo tengo que decir, así como lo dije con los animales, la verdad que... Hay partes en las que los efectos visuales son muy buenos, ahí empezando con lo positivo de la película. En general los animales terminan siendo los más favorecidos, pero también eh, partes de algunas peleas, eh, todo esto de las varitas, eh, las luces eh, en el final cuando hacen este hechizo eh, para impedir que lo que hizo Grindelwald termina destruyendo París, la verdad que me gustó mucho y así un montón. De nuevo la escena en la que escapan Newt, Tina y Lira con el Su. También ese efecto que hace cuando se teletransportan. Es muy bueno. La verdad que es muy bueno. Hay momentos de efectos que la verdad. Son bastante buenos. Y creo que. Eh, los efectos que salen bien terminan ganándole a los que salen mal, la verdad es así. El diseño de producción la verdad que es muy bueno, no recuerdo si lo mencioné en la anterior película, en la primera, pero eh, la verdad que en esta se, se ve mucho más. En específico también porque vamos a otra locación que es París, y la verdad que eso está muy bueno, o sea, no solamente estamos en Inglaterra, sino también en Francia, entonces, adaptar también otro lugar, la verdad que eso está muy bien, o sea, está muy bien logrado, en la primera, si no me equivoco, era nada más Nueva York, así que no, no había que ir de un lugar a otro, acá ya estábamos en algunos momentos en Hogwarts y después el Ministerio de Francia, Solo al principio creo que estábamos en Nueva York, en Estados Unidos, y después, eh, sí, o sea, es prácticamente todo en Francia. Eh, entonces eso la verdad que me gustó bien, el diseño de producción, el vestuario, la verdad que es genial, como en la primera, es muy bueno, de lo más destacado creo, de Animales Fantásticos en general. Eh, esos aspectos técnicos la verdad que me gustaron mucho de esta película. Las escenas, hay escenas que la verdad están muy bien, eh, o sea, en general la película no es buena en el sentido de cómo se armó la historia y cómo se va llevando la historia, pero tiene esas escenas sueltas, digamos, que, que la verdad están muy bien, eh, este escape que tienen. Dentro del ministerio de Francia Newt, Tina y Lita Que ya lo mencioné varias veces Está muy buena esa escena La verdad que está muy buena La escena del circo Cuando guardan todo el circo Porque se tienen que escapar Y todo lo que pasa ahí La verdad que me gustó mucho Ahí de la mano con los buenos efectos visuales Y la pelea al final Es otro momento para destacar Me gustó mucho O sea, el desenlace en general Me gustó mucho en esta película de hecho tiene un cliffhanger bastante bueno, entonces eh, te deja esa sensación de, bueno, quiero ver la tercera, quiero ver lo que viene, así que también va muy bien esa escena, que es una escena genial, o sea, toda la pelea, que tampoco es una pelea, porque primero es una trampa después es una emboscada y después es como una amenaza y van pasando de esto a lo otro. Y no termina siendo una pelea mano a mano. Termina siendo más un ataque de los magos que querían detener a Grindelwald. Y después Grindelwald devolviéndoles ese ataque. Es como que no, no había una pelea en sí. Y después evitar que Grindelwald destruya a París, básicamente. Pero, bueno, la verdad que toda esa escena está muy bien. Y el final, eh, la verdad que está bueno. A mí me gustó. Los personajes, la verdad que están bien. O sea, sigo destacando A Jacob a Pickett y a Teddy los animales que están siempre junto a, a Newt. De hecho, Teddy el Niffler el escarbato hace más cosas que en la primera película. En la primera película era más como la parte cómica de ¡ah qué lindo este animalito! Se está robando todo es retierno, está causando problemas a cada rato. Pero acá es más funcional, ayuda más. De hecho, le roba el pacto de sangre, eh, el collarcito, que contenía el pacto de sangre entre Dumbledore y Grindelwald, así de la nada, eso es medio tirado de los pelos, pero bueno, está bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo pasar, pero hace más cosas, es como que ayuda un poco más, y la verdad que, o sea, más allá de que los quería en la primera, ahora los quiero mucho más Con esta película Y Jacob sigue siendo para mí el mejor personaje de, de la saga <risa> eh, Ya, spoiler alert Después de la tercera Sigue siendo el mejor personaje de la saga eh, Y en general están bien, todos Que yo, Newt es un personaje que me gusta Tina es un personaje que me gusta Queenie oh, O sea, sí, pero... Sus motivaciones para unirse con Grindelwald no me terminaron de convencer mucho. Es como que se pone mal porque no encuentra a Tina, se pone mal porque ve a Jacob, pero mmm, entre tanta gente lo pierde y no puede hablar con él, y se queda en la calle y acepta la invitación a tomar el té de una persona que la ve abajo de la lluvia y la quiere consolar, y después de eso ya directamente se encuentra con Grindelwald, lo intenta matar o intenta alejarse de él porque sabe quién es Grindelwald, tranqui. Mmm, le dice que se vaya, que esté tranquilo y no sé qué. Después se suma a este acto político de Grindelwald en el que él buscaba gente que se sume a su movimiento, digamos. Y ahí Queenie decide ir con él, dejando a Jacob y cagándose en todos, básicamente. Como personaje está bien, qué sé yo, la primera me gustó más. Pero este desarrollo que tiene, la verdad que no me convenció, qué decirles. Y para mí el gran personaje de la película, no mi favorito, vale aclarar y separar esto, pero para mí el mejor fue Grindelwald. Repito, para mí lo de Johnny Depp con Grindelwald es genial, fue genial, porque ya no es más. Y nada, a mí me... A mí... Personalmente me gustó mucho lo que hizo Johnny Depp con Glitterbolt. Y en esta película da miedo, digamos. O sea, cuando ve al bebé en la casa esta en la que ocupan y como que se acerca de una manera tierna, digamos, de alguna forma. Y después se va y deja que la chica que estaba con él lo mate. Eh, ah, un detalle sobre eso. No entiendo por qué al hacer el Abada Kedavra, no dicen Abada Kedavra. Porque claramente lo están haciendo, ¿no? Vemos varias muertes en esta película y se ve la luz verde característica de este maleficio, pero no sé por qué no dicen el Abada Kedavra. Nada, un detalle. Pero bueno, es bastante letal, digamos, Grindelwald. Y sin ser, digamos, tan no sé qué palabra usar... letal <ríe> o sea, es letal sin ser letal, ¿cómo me explico esto? hace demasiadas cosas pero simplemente con gestos, miradas, utilizando su discurso, es como que sí, usa la varita, la magia, todo, pero como que es más de la palabra y, y del convencimiento y eso que, que, que de la magia. Entonces eso me, me, me gustó. Me gustó bastante de, de este villano. Y bueno, Johnny Depp a algunos no les gustará que sea tan eh, extravagante y todo eso. Pero a mí la verdad que, que me encantó este personaje. Cómo lo llevó adelante. Y una pena que, que no siga. Porque yo siento que hubiera sido un punto alto dentro de esta saga. Y un último detalle... A destacar, que sé que es fan service pero a mí me gustó mucho, fue la aparición de Hogwarts y además la banda sonora de fondo, algo que, que la verdad eh, es re contra fanservice, pero en un punto necesario, porque íbamos a ir a Hogwarts inevitablemente, así que nada, tampoco lo explotaron demasiado, o sabemos más a Hogwarts por dentro, pero tampoco es que Hubo demasiadas menciones y todo eso. Acá también aparece Minerva, McGonagall Ahora, no recuerdo si era en esta o en la tercera. No, creo que acá también aparece. Hay un tema ahí con las edades. Porque Albus y Minerva como que envejecieron muy de golpe. Muy de golpe. Y no solamente por las películas de Harry Potter, sino porque en las películas de Harry Potter vemos un flashback de... Dumbledore hablando con Tom Riddle Antes de ser Voldemort Y entre ese año Y la edad De Dumbledore O sea, para la edad que tenía en ese momento Como que las cuentas no dan Como que realmente Envejeció muy de golpe eh, No sé Acá es como que hay muchas cosas eh, Que en la línea temporal De Animales Fantásticos A lo que conocimos en las películas de Harry Potter es como que se pasaron por donde no les daba la luz, básicamente. Así que, bueno, no sé. No, no, sé. no, no tiene mucha coherencia. Es algo que también va un poco en contra de estas películas. Pero bueno. Eh, errores que por ahí no son tan importantes. Qué sé yo. Hay cosas que terminan siendo más importantes. En cuanto a el desarrollo de estas películas. Y hasta acá. Mi reseña de... Lo voy a decir en inglés. Fantastic Beast: The Crimes of Grindelwald. Que bueno, la verdad. Si algo tengo que destacar de esta saga. Son los nombres de las películas. Muy buenos. Y muy lindos para pronunciar en inglés. Mi calificación es de 6,5 sobre 10. Eh, película que... No voy a decir que me gustó. Es como esa línea entre... Que me gusta pero no me termina de convencer, básicamente, por eso termina aprobada, pero como que me cuesta, como que me cuesta, o sea, igual yo soy muy bueno con las películas, creo que lo dije alguna vez, para mí una película que está bien, que me convence y que me gusta es un 8, pero tendría que ser un 6, digamos, para las personas normales, para la calificación normal, entonces más o menos guíense lo que sería para las personas normales la calificación de esta película, no eh, pero bueno, la verdad que en la segunda vez que la vi, no me pareció el desastre que muchas personas dicen que es esta película, así que nada, es algo positivo y ya me preparo para hablar sobre la tercera película y eso lo van a escuchar en el próximo episodio, así que nada, hasta acá este episodio sobre los crímenes de Grindelwald.